Estamos ahora al aire. Mauricardi está contestando preguntas de Instagram. Oh, y casualidad. le están preguntando no, tiempo, justamente ¿tien? sobre, eh, bueno, sobre y si está separado. Sí, si, mira, ahí, ahí tenemos uno de, de los mensajes. A ver qué separado? dice, Héctor. Le preguntan, ¿está separado qué pasa con Wanda? Y él dice, la única verdad es que me pidió que le dé los pasajes y le dije que no. Entonces, ¿está separada? ¿Y van cuántas? Ya me aburrió hasta a mí. No oh. se coman el verso ni el invento de las infidelidades. Ahí vuelve a desmentir el tema Candeleche, claro. ¿sí? ¿sí? Él, él sigue desmintiendo absolutamente para, esa vamos relación. Vamos a pensar ¿eh? mal y puede ser. No creo Mauro en esa. Pero puede ser que estén armando eh, no puede ver un el lado está? de Wanda el, te, te el pongo... armado de infidelidad. ¿Y te ¿O decir el... como... que le hicieron una cama a Mauro. Wanda y Candeleche. No sé. Voy a pensar mal si querés. ¡Pinota! Yo, te yo voy no por esta que, teoría. Pero Cante dijo que, que está enamorada, porque yo la vi. La eh, pregunta me más, no lo puedo creer. ¿Qué dice? A ver, sí. la ¿Cuándo van a ver las nenas a su mamá? Le preguntan. Y e Cardi responde, la vieron hace 10 días, cuando tuvo sus días libres y viajó a Estambul. ¿Y, y pone que... el emoji que tirando un besito de O cosa sea, cosa? hace 10 días estuvo en Estambul. Claro, sí. Se Ella se mostró las fotos. Y a ver, con respecto a los pasajes, para aclarar la respuesta anterior, son sí. los pasajes que le pidió Wanda, esto no es lo que dice Icardi. Pasajes que le pidió Wanda para ella viajar a Turquía mm. por esto de, de las nenas que no las ve y demás e Icardi se negó a pagarle ese pasaje por eso Wanda pero ella no furia. tiene tarjeta de crédito, no puede levantar el bueno, teléfono y decir, es la versión de Mauro ¿no? Ahora sí, sí, como poder puede. Claro. puede pero se enojó porque Cardi no le pagó pelean, los pasajes, pelean, aparte también me parece que digo no, no me consta, no, pero en general cuando uno tiene contratos, digo, si vos viste en el extranjero y te, te llaman para hacer un programa en Argentina. Me imagino que parte de la, del contrato... Del claro, tiene que ver con que decir sí pasaje. Claro. Decir porque no vivo sí. acá. ellos de verdad. Claro, sí claro Tantos pasajes por... Esto. Pasaje Tan... por... Claro. Exactamente. Tengo una pregunta A ver, otro, pregunta. otro mensaje más, a ver. Ay, le dicen, ¿por qué no dejas de sufrir y te casas conmigo, Mauro? La verdad no te <risa> entiendo. Y él responde, primero porque no sufro ah. y me cago de risa con tantos inventos. Segundo, porque estoy casado hace 10 años. Pero oh, Wanda dice que están decían? separados. Bueno, bueno, inventa bien. tu Wanda, entonces? No, pero de la China Igual de digo, eventos, ¿cómo aguantan? O sea, eh? Porque yo a esa edad te digo cría todos los días. <ríe>